¡Ah, Lolo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué guay! Bueno. ¡Hey, guys. Oh, estoy súper cansado. Ya llegando a casa, antes de seguir con el vlog, quiero hablar un poco de la madurez. A veces la madurez se manifiesta de distintas formas. Cambias de manera de pensar, te visten, te cortas la barba, te cortas la melena, te quitas los aros, tal vez, si es que usaste en algún momento en mi caso la madurez llega cuando empiezas a comprar licencias para los programas que normalmente usas y así un nuevo paso hacia la adultez oh. a lo loco, yeah. ¡Ven más, ¡Ay! ¡No me Oiga, Sousito, que está ¿Eh? guapo ahí, tío. ¿No te crees, compadre? Mire eso que se hizo ahí. Mire el pelito, el <risa> cosito más lindo. Músico, músico. Músico. Bueno, día miércoles y como ya saben, y es costumbre. Oh, aquí están prendidos los weones, loco. ¿no? el vlog al sauce. Y así es señores y señores, estamos comenzando oh. Una bueno, reacción radio a lo loco, Radio Motivado oh, yeah. Así a lo loco man. Así está weón, a lo loco no, po. ¡A lo loco! Oh. La mejor marca de esta semana, 31.40. Ya me quedo aquí un ratito para bajar la temperatura. Lo bueno es que ayer le compré eh, la tarjeta SD a la Polaris. Así que ahora ya tengo mis dos cámaras para bloquear. ¿Ah? Ah, no, no, si para allá la pago. Si eh, para allá la pago, no, no, si no puedo grabar para allá bueno y después que oficialmente no puedo grabar en la afuera en la de dependencia eh, aproveché la hora del almuerzo para editar un poquito lo que grabé ayer martes y jueves voy a voy a almorzar voy a editar y así aliviar un poco la pega De la ¿Eh? ahí, ven <risa> ¿Qué aprendimos hoy? Más que aprender, quería hablar un poco de una epifanía que tuve como a los, no sé, 14 o 13 años. En ese tiempo yo pensaba que los adultos eh, lo tenían todo resuelto. Yo creía que la adultez era algo que se conseguía a mediana edad y que después solamente uno empezaba a cosechar. Que de alguna u otra forma yo sentía que uno dejaba de aprender porque ya lo sabía todo pero eh, descubrí que no, descubrí que los adultos eran personas normales y que al final eran personas que, es que escondían estar simplemente perdidos y lo primero que me provocó eso fue eh, una sensación como de, de, de estar desvalido de no poder contar con una mirada sabia y de alguien que lo tenía resuelto pero después entendí que así estábamos todos de eso se trata la vida, de seguir aprendiendo siempre ahora, ¿por qué le cuento esto? es porque siempre me he enfrentado a diferentes personas que me ofrecen sus consejos para ciertas cosas y la única diferencia es el cómo algunos me lo dan por el cariño que me tienen por la preocupación que me demuestran y básicamente por amor y hay otros que solamente lo, me lo entregan por el simple hecho de que ellos son personas resueltas y a mí me ven como un niño. Y al final, eh, siento que es la peor motivación para dar un consejo. No por nada el dicho dice, no hay peor consejo que el que no se pide. Pero, para no ponernos tan grave este último año me he encontrado con muchas personas que me han querido dar su consejo, su, eh, compartir su experiencia. Por el simple amor que me tienen. Y por eso siento que este 2016 va a ser un buen año. Porque me estoy rodeando con gente. Me cuidan. y Simplemente por el hecho de que me quieran. Cabros chico y todo.